Hola, muy buenas. Amancio. Tiene el micro. Tienes que darle al micro, abajo. Micrófono. Pues eso te cuento. Entonces yo hoy lo igual le llamo a, al doctor Manuel a ver qué me cuenta. Y ya le he dicho a Noelia para que hable con paciencia para que sí, pueda llevar sí. el fin de mes productos de las personas que compren y así para cuando sí, vayas tú sí. pues, puedas llevar también pero para no llevar sí, todo de sí. golpe. O sea que él se va a final del mes, no de este mes ella, pero él no él ah, ella. Él está aún. Sí, sí, bien, bien. Igual sí. a él, a ellas, a saber quién es. Igual también la conozco eh, o ella me conoce porque el doctor manuel voy a el a la familia irá directamente a la casa de mi hermana a entregárselo si sí, o sea que es, es como un hermano en la familia luego llamar a mis cosas amancio el micro será abrir el micro por favor Muy bien. Muy pues bien. Las fotos que tengas con con paciencia. Muy bien. Hola, muy buenas, muy buenas tardes. Ya tenés el micro abierto. Ya, vale, vale, pues cuando puedas, por favor. Vale, ya Hola, muy buenas tardes, Bata. ¿Cómo estáis? Sí, A ver, es que se te orden, muy bien. <risa> wow, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien. ¿Acomodos? Voy a ponerme a grabar. Dale, David. Ya está grabando. Muy bien. ¿Este Amancio es el mismo Amancio que yo conozco? Sí, el mismo Amancio de, de los testimonios. Vale. vale, pregunto por si acaso, porque seguro que puede haber más amantios. Eh, no, es el mismo, ahí está su equipo, ya ves cómo está, pues poniéndose de grande, en bata. Sí. Estupendo. Muy bien, bueno, tú pones el orden de la reunión, que tú eres la jefa. Eres mi jefa? Estupendamente, entonces vamos a empezar ya, ya llevamos 20 minutos o algo más de de tiempo a ver, los de bata donde están que no los veo pero bueno no pasa nada si me estáis viendo la imagen de los de bata a ver. bueno bueno sí. Bueno, la división de la pantalla es de otra forma, pero si ves a los debates está bien, ¿no? Pero aquí, por mi lado, por mi parte, no figura. Bien. Buenas, tardes. buenas sí, tardes. muy buenas, muy buenas, domingo. Muy bien, estupendo. Sí, sí. entonces vamos a así, vamos a empezar la reunión, ¿no? Um, muchísimas gracias. Digo, os doy, gracias siempre. Um, bueno, no vemos a los que están detrás de ti, Domingo, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Así mismo. Muy bien. Sí, sí ya, ya os vemos todos. Bueno más o menos por decir, moviendo la cámara un poco, porque tenés ahora una cámara de, digamos, cámara de, de, oh, de móvil, ¿no? Es lo que tenés delante de vosotros, ¿no? <risa> Qué bien, cuánto me alegro de verar Os doy muchísimas gracias. Vamos a empezar la reunión. De ver, muchas gracias por tanta insistencia ah, y, y por vuestros ánimos y energía y ganas de hacer ese viaje ah, en el mundo entero con nosotros, este viaje de, de XN, porque no, no, no, no tiene fin. Y pues yo me voy a presentar al, al parque, hay muchísima gente, muchísima gente nueva en la sala, ¿sí? Mucha, sí, gente, mucha gente, mucha gente en la sala. Para los que aún no me conocéis, primero vamos a empezar. Que os digo, os anuncio que ahora hoy tenemos un nuestro gran Teo en la sala. Pero para sí. los que no me conocéis, primero voy a presentarme que mi nombre es María Teresa Arista. Yo vivo en Berlín desde ya hace 24 años, no? Y pues yo soy de origen de Guinea Ecuatorial y de contra de, de digamos de profesión soy contable y por qué estoy en este proyecto de XN eh, porque me gusta compartir me gusta que todos los que están conmigo sonrían y que sean que sean felices no me gusta compartir todo lo que es bueno y la información es muy importante vi que los productos de XN los productos naturales son muy buenos productos y pueden ayudar para mejorar, mantener para mantener a la humanidad en buena salud o mejorar nuestra salud y por qué no compartirlo a todo el mundo y esta es mi el mi porqué, ¿no? El mi porqué en este proyecto. Que todos sepan, que tengan la información de la existencia de estos productos. Yo os voy a presentar. Tenemos en la sala a nuestro gran líder de España, Teo. Es una persona maravillosísima, una persona con muchísima paciencia y también, pues, dispuesto a apoyarnos, a ayudarnos a este, a fe, para hacer este viaje con los productos. Y pues, me alegro mucho y le doy muchísimas gracias en tomar su tiempo para nosotros. Así que. Hoy, cualquier pregunta que tengas, no os dure, ni, ni, ni, o, ni o, o sea, que ni tengáis vergüenza de que esto lo puedo, lo puedo preguntar. Él es como un hermano y está dispuesto a, a responder a la pregunta que le sea disponible, ¿no? bueno Pues entonces, tío, eh, te dejo la sala. Sí. ¿Sí? A ver. Bueno, la verdad es que primero dar unas gracias por estar aquí. Eh, no os podéis ni imaginar lo importante que es esto. Eh, deciros que bueno, yo me llamo Teodora Zusta, soy vasco, estoy casada con Noelia, una negrita que conocí, que ella es colombiana, eh, y, y bueno, conocí a Teresa hace un año más o menos, llevo en esta empresa casi nueve años, entre 8 y nueve años trabajando, tengo ahora mismo una red de más o menos de 16.000 consumidores en 70 países. No soy médico, simplemente soy una persona que me gusta leer. Y me gusta averiguar la verdad de las cosas. Cuando me, me, me hablaron de estos productos y los resultados que hicieron, obviamente no me lo creí, pero empecé a utilizar en varias personas y empecé a ver resultados verdaderamente espectaculares, en muchos casos, no siempre, pero sí, casi siempre. Entonces, bueno, cuando ella me comentó que en Guinea Ecuatorial tenía muchos conocidos y que era de allí. Yo sé que ya llevo producto, utilizaron una persona con SIDA, mejoró muchísimo. Y luego también tenemos a Mancio que ha tenido muy buenos resultados. Y estoy aquí para ayudaros. Yo quiero en enero o febrero, o cuando sea, cuando se pueda, cuando veamos que hay un grupo de personas que están consumiendo, más o menos yo creo que 100 personas que estén consumiendo todos los meses. Yo quiero ir allí, dar una conferencia, alquilo yo una sala lo más grande que se pueda, que haga falta y ayudarlos a crecer. Quiero que sepáis que, por ejemplo, con esta empresa no solamente vais a ayudar a muchas personas a nivel de la salud, sino que también a nivel financiero. Sin embargo, es importante que tengáis paciencia, porque cuando empezamos en un país nuevo, el producto hay que traerlo de otro país, a veces tarda un poquito en llegar, hay que hacer un pedido mínimo, pues para que aprovechar el viaje. Ahora estamos llevando el producto con personas que van hacia allí. Ahora, por ejemplo, este fin de semana he afiliado a través de Salomé eh, un doctor eh, que bueno que vamos a ayudarle también porque también tiene necesidad del producto y su una amiga suya que se llama Paciencia va a volver a Guinea Ecuatorial el fin de mes y puede llevar productos no tenéis que impacientaros y luego muy importante eh, hoy he estado escuchando varios audios que me ha comentado Teresa que muchas personas están mandándole el teléfono de Teresa a las personas esto es un poquito delicado, porque si hay 10 personas que le dan el teléfono a 10 personas, cada uno de ellos y de Teresa, va a haber 100 personas preguntándole a Teresa y Teresa se va a volver loca. Entonces, no queremos que Teresa se vuelva loca. Hay que cuidarla. Entonces, vamos a ir preparando una serie de vídeos de cómo ir explicando de cómo podéis ir afiliando. Os voy a contar un poquito lo que pasó en Ecuador y lo que pasó en Perú. En Perú ahora mismo es número uno de ventas en el mundo, igual hay más de mil distribuidores y las personas que empezaron se han hecho millonarios y han salvado la vida de muchas personas. Llevan 12 años allí, 12, 13 años. Pero allí llegaba un contenido y se agotaba en un día. Pues todo el mundo estaba esperando el producto. Todo el mundo se afiliaba, pero todavía no había producto. Entonces poco a poco tenéis que tener paciencia. Yo sé que ahora todo el mundo quiere el producto porque quiere sanar o ayudar a sus familiares, pero el producto más o menos irá llegando poco a poco. Eh, Alguna cosa más, que, que o si queréis preguntarme algo, preguntarme sin miedo, eh, porque yo la verdad es que bueno he estado viajando por, por todo el mundo gracias a esta empresa para ayudar a las personas. Hoy en día podemos conectarnos por Zoom y esto es maravilloso. ¿no? Teresa, no sé, lo que tú quieras. Pregúntame también si quieres tú, que crees conveniente que ellos quieran saber o añadir tú o lo que sea. Muchas gracias, muchas gracias, Teo. Así que, bueno, pues Teo está aquí para si tenéis preguntas, ¿no? Porque siempre os digo que cuando venís a la reunión, que traigáis todas las preguntas que tenéis, que, que os anotáis eh, durante la semana y para que pues hagáis preguntas aquí no y también de las preguntas que os hacen otras personas porque a veces si no lo anotáis llegáis aquí es posible que os pasen y cuando ya debéis salir de aquí pues otra vez uno dice ah bueno esto no te quería preguntar y ya se me olvidó no por eso anotar es siempre muy importante si sí. Tenéis preguntas hasta ahora lo que ha dicho teo Hay alguien en la sala que necesita traducción, que habla okay. otro idioma. Sí. Adelante. Sí, lo mío sería una pregunta. Es una recomendación a todos los reunidos de acuerdo a, a la orientación del doctor Teo. Y los productos son necesarios consumirlos porque el testimonio dar en la boca al aire libre quizá no tendría sentido eh, yo he consumido productos hace como seis no cinco semanas hoy llevo tomando productos el producto los productos se consume y dan efecto como ha sido en mi caso por ejemplo eh, Después de escuchar, recibir el mensaje de la importancia de los productos naturales de DxM. Empecé a consumirlos. Después de dos semanas, empecé a notar muchos cambios dentro de mi propio cuerpo. Como tenía problemas de cintura muchos años, me caí paralizado en esa parte. Era algo que ocurrió en presencia de todos, la boca inclinada. La mano esa izquierda no se podía moverse, el pie tampoco. Entonces, esto me produjo muchos problemas. Mi columna estaba peor. Esa mano no podía girarse hasta aquí. Y tenía problemas de dolor de cabeza. Ese dolor que como si me pinchaba algo. Estaba para perder el valor de un hombre frente a mi mujer y tenía esa debilidad, pero después de dos semanas empecé a notar que una de las de los casos, cada caso ya se terminaba. El dolor de cabeza desapareció muy rápido, porque no tenía más dolor de cabeza. Y en la columna, porque el trabajo que hago es uh, usar las, una máquina pesada y muy fuerte, que cada vez que regresaba del trabajo me caía con el problema del dolor. Pero, el dolor de la cintura ya no y la mano esa y el pie a veces se me pesaba a veces cuando me despertaba por la mañana para ir al trabajo el pie que se me lesionó cuando después de, de parálisis el pie ya no pesaba y son cambios que yo estoy produciendo y me siento más fuerte como un joven de 20 y pico a 30 y pico o a diez y pico de años. No me despierto con cansancio. Mi cuerpo sufre cansancio. Ni estas ni otras molestias. Das es lo que yo quería anunciar en la pantalla y a los que están conmigo aquí. Que los productos se comprueban consumiéndolos. Si se recibe la información puede ser como cualquier comentario, pero... Yo soy el resultado del consumidor de los productos naturales de JXN. Muchas gracias. Muchas vale. gracias a ti, Amancio. Muchísimas gracias por tu testimonio. De verdad, esto va a ayudar a mucha gente. Y sí, como me, me ayudó el testimonio, de una hermana que ten, tenía fibromialgia, Sí, le llama la enfermedad. Bueno, sí. Y a través de ella conocí de XN. O sea que a mí me ayudó, ayudó a miembros de familia y te ayudaron a ti porque pensé en ti, supe tu problema y sí, y a cuentas hoy tu testimonio. Muchas gracias, muchas gracias. Ver, Algu perdón. Si alguien tiene más. Sí, Teo, por favor. Mira, eh, a ver, es que claro, yo he escuchado varios audios que me han mandado Teresa, no me acuerdo el nombre, pero una chica. Le había mandado un mensaje de una mujer que tenía la, la columna vertebral, que le faltaban trozos de hueso, que estaba muy mal, que no caminaba. Y le había dicho que seguro que se iba a arreglar. A ver, que... cuidado. Eh, funciona mucho casi siempre y hay veces que funciona muy rápido. Pero hay veces que funciona más despacio. Y alguna vez quizás no funcione. Cuidado. Esto no es la mano de Dios que allá donde toca cura y sana todo pero sí funciona casi siempre entonces hay que tener mucho cuidado en dar garantías porque si no las personas cogen esperanza y si luego no funciona tenemos un problema podemos generar más problema del que había esa persona Entonces siempre hay que decir que el producto funciona casi siempre que tiene resultados casi siempre y también depende de esa persona cómo se alimenta depende de la edad que tenga no es lo mismo una persona que tiene un cáncer y le quedan tres meses de vida, que, que que alguno se ha salvado, tengo varios yo, o a una persona que tiene un cáncer y le han dicho que le quedan dos días de vida, o a una persona que tiene un cáncer y le dicho años de vida. Son diferentes y depende del tipo de cáncer, por ejemplo. ¿sí? Entonces hay que tomar mucha cantidad de producto y a veces la gente no tiene paciencia, ¿no? porque el producto normalmente necesita a veces un tiempo para funcionar. Eh, Amancio, pues está, está, a Dios le quiere mucho y le ha funcionado muy rápido, pues gloria a Dios, ¿no? Obviamente. Quería deciros esto, porque si no a veces eh, nos emocionamos, a mí me pasó mucho al principio, yo me emocioné porque vi verdaderos milagros, ¿no? Esto es lo que quería decir. Bien, continúa, por favor, Teresa. Muchas gracias, Teo, muchísimas gracias. Sí, claro, como dice Teo, pues que, que lo tengamos en cuenta, ¿no? que a veces le puede salir los resultados aún enseguida y otro requiere tiempo o sea que pues alguien más tiene preguntas o algo acerca hasta ahora lo que hemos dicho o una pregunta que haya, haya este, venido traído de casa Por favor. Alguien tendrá una pregunta, porque ellos pueden responderlo mejor. Con los conocedores. ¿Hay alguien de, que, haba, que no habla español en la sala, que requiere de traducción o algo? No, no. En francés se puede hablar. Porque no, no, no, no había uno que pues que escribió, entonces yo pensé Yitéma. que iba a estar presente sí. en la reunión. No, no, no ha venido. Teresa, te voy a enseñar la foto de la chica que va a ir el fin de mes. Que se llama Paciencia. No sé si la conocéis, supongo que sí. Igual los debata o Bueno, los debata sí bueno igual la conozco si sí, es una joven son personas que también han nacido después de después de mi el doctor manuel así doctor, ah, doctor manuel sí que conozco es un amigo un hermano de la familia él con que le digas tere porque bueno. cada, cada vez que viene a berlín y aquí, vive aquí en mi casa si sí. estamos los cuatro mi esposa sí. Sí. Ver, bueno. Era para confirmar, listo, muy bien. Sí. Así mismo, pues como hemos dicho, de los pedidos también, ¿no? De los pedidos que yo voy a llamar a la oficina de Madrid y digo, mi código de membresía es tal, yo quiero tal producto, quiero tal producto, y esta se llama paciencia, ¿no? ¿Cómo se llama ella? Efectivamente, paciencia. Sí, sí. y es la es esa paciencia que va a traer estos estos productos y por eso os he dicho quien quiera hacer pedido entonces vamos a, a mirar qué productos y hacer pedido juntamente conmigo no eso es y qué decir de esto está ernestina en la sala porque con ernestina también es una una muy activa, eh, no sé si está en la sala hoy o ha venido o no ha podido llegar a la reunión. ¿Cuántas personas hay en la sala ahora mismo? Como unas 18 15. Sí, bastante. Eh, ¿Cuántos sois en la sala? ¿Habéis eh, mirado cuántos? Más o menos es uh, sois hoy en la sala, en la reunión. ¿Los <risa> bueno. ¿No oís? ¿O no los oís? 19 Ah, bien, sí. sí Bueno, estos chicos, estas personas bueno, los que se vayan a afiliar o si quieren hacer preguntas si quieres que se metan, que les pongan en el grupo si tienen el teléfono y tienen WhatsApp para que vayan yo, yo, yo estoy más o menos en 20 grupos de diferentes países pero ahora estoy bastante pendiente del grupo vuestro porque estáis empezando y bueno ahí podéis también preguntarme ¿eh? qué quiero decir que no hace falta que me pregunto si queréis podéis tener mi teléfono también Teresa si alguien tiene un caso personal privado de muchas veces tenemos algún tema personal y no queremos ponerlo en el grupo ¿eh? le podéis pedir a teresa o, o a mancio en mi teléfono y no tengo ningún problema pero Sí, sí, por favor, decir que estáis en el grupo de Amancio y en el grupo de Teresa, porque a mí me escribe mucha gente y no, no, no, a veces no contesto a todo el mundo, ¿no? Y nada, aquí estoy para lo que queráis. <risa> Así que eh, ¿tenéis preguntas? Sí, sí. Muy bien. Muy bien. A ver quién habla, quién quién está hablando. Tengo dudas sobre los tres reinos de los médicos. Yo quiero, yo, yo no sé si entiendo porque nos di, nos dice que tiene una, una experiencia sobre los productos de Excel. Vi en vi en la farmacología en, sobre los tres de la naturaleza. Y eso, yo no lo entiendo. Yo quiero que tú me expliques. De esos tres reinos son reino de la naturaleza, reino animal, reino vegetal. Esos tres reinos. Planta, eh, ahí sacan los medios, ahí, ahí quitan los productos. Todos esos productos tratan igual. A ver si entendí bien la pregunta. Bueno, yo te voy a explicar. No, no he entendido bien. Reino animal, reino vegetal. Eh, no entiendo ¿qué, ¿qué me quieres decir? ¿Tú te deshacen una pregunta? Entiendo. Esos productos que es lo que nos, um, nos van a enviar o que va, van a a la prensa de productos de DXN y nos enseña en la farmacología de que los medicamentos se producen en tres reinos reino vegetal reino animal y reino mineral vale, okay. Entonces... vale, bien. ya entiendo la pregunta mira esto esto es es un champiñón es un hongo esto se utiliza desde hace 2000 años en la medicina china este este este hongo en, en, en la forma natural crece en los árboles que es el roble normalmente en china eh, hace dos mil años, los médicos eh, buscaban en el, en el monte y por cada mil árboles, en uno, podían encontrar uno de estos. Entonces, el, el dueño de esta empresa eh, conoció esto porque su abuelo era el médico curandero de la tribu donde ellos vivían, o de, de vivían en una aldea, ¿no? en el campo, y él veía que quemaban esto y con las cenizas le daban para beber a la gente y se curaba. Pero es, es casi reino vegetal, obviamente, y reino mineral, porque esto dentro tiene 150 antioxidantes, 200 nutrientes vegetales que hacen que el organismo regule todas sus funciones, desintoxique, alcalinice y es tu propio cuerpo el que va sanando aquello que está mal. Ahora bien, también hay otro producto que viene del reino animal, porque esta es una pregunta que nadie me ha hecho en 8 o 9 años. Una pregunta muy interesante, ¿eh? porque hay otro hongo que no tengo aquí ahora, que está hecho de un gusano que se come... Eh, una No, es un parásito que se come un gusano y dentro del gusano sale un hongo. Y eso se llama córdices, que es una de las cosas que ha tomado también Amancio, que ayuda a que tu organismo, el riñón, el sistema urinario y el pulmón cojan fuerza. Por eso él se encuentra mejor y tiene más fuerza. Y este hongo lo que tiene es un efecto de también baja las inflamaciones, quita los dolores y ayuda a que el cuerpo vaya regenerando células. De hecho, hace que tú, si tú estás tomando esto dos o tres años, rejuveneces. Por ejemplo, yo, mi, mi esposa. Eh, aparte de que es negra, eh, la, la raza negra, vamos todos sabemos, y el que no lo sabe es porque no quiere saberlo, es más fuerte físicamente que la raza blanca, vamos, esto es, esto es una obviedad, ¿no? Ahora bien, eh, mi esposa, aparte de ser negra, es bastante más joven que yo. Entonces, claro, tienes que estar sano y tienes que estar fuerte para atenderla, si no, no voy a poder. Por eso, gracias a estos productos, mantengo mi salud. Yo tengo 54 años, mi esposa tiene 42 no son muchos, 12 años, ¿no? Pero bueno, con esto te quiere decir que esto va a hacer que tu cuerpo mejore su fuerza y su salud. Entonces, viene del reino vegetal, también tiene cosas del reino mineral y también tenemos otro producto que viene del reino animal, porque viene de un gusano que es un parásito, pero es un hongo. Y bueno, es totalmente natural. si sí es cierto que estos productos no están recolectados del campo, Hoy en día, todos los eh, suplementos nutricionales que son naturales, que están extraídos del campo, pueden ser peligrosos porque los hongos extraen del suelo los metales pesados. Todos estos están hechos en una granja en la cual están protegidos de la lluvia, porque la lluvia también puede estar contaminada hoy en día. Estos productos se eh, suelen mojar... Eh, con, se pulveriza agua alcalina, agua pura, agua limpia y la fábrica está en una selva, en un lugar que está alejado de la industria y de la contaminación. Y bueno, yo creo que con esto, creo que he respondido a tu pregunta, y si no, me dices. Está, sí, tiene, has tenido, tiene la respuesta, ¿no? O... No, no ¿tienes otra pregunta? ¿Sí? Por favor. Teresa, dónde ya no la respuesta, eh? A ver, entonces, ¿tú, cuál, entonces no he entendido bien la pregunta. ¿Tú, Teresa, has entendido la pregunta? Si no era esta la respuesta, ¿qué es lo que me está preguntando? Que no, no, todavía no entiende. A ver, no. esto es un hongo. A ver, ahí, ahí tenéis champiñones. ¿Hay champiñones ahí en, en vuestro país, hongos? Sí, sí. Bueno, pues hay muchos hongos que tienen propiedades para curar enfermedades. Y de todos los hongos del mundo, este hongo es el que tiene más propiedades. Entonces, esta empresa ha cogido este hongo, lo ha pulverizado, le ha quitado la fibra y lo ha metido en café y ha hecho cápsulas y es lo que ayuda a que el cuerpo vaya mejorando la salud. Es totalmente natural, totalmente orgánico y está hecho en una empresa que es una farmacéutica de productos naturales. No es un medicamento, no tiene efectos secundarios. Puedes tomarte 8, 10 o 50 cápsulas en un día y no te va a pasar nada. Si tú tomas una aspirina o un ibuprofeno y te tomas 5, te puede hacer un agujero en el estómago te puede hacer daño. Esto no hace daño a nadie. Pueden tomar los niños, pueden tomar las mujeres embarazadas. Estos son de verdad, mira. Si ves este y este, son diferentes. Son, los dos son, son de verdad. Y parece, parece cartón, es duro, no es comestible, pero se pulveriza y se extraen esas sustancias que tiene naturales el, el hongo. ¿Y qué tal ahora? A ver, si tenido un poco lo que explica Teo, por favor. Sí, bueno. la, la explicación está bien, pero la respuesta, eh, la pregunta de ella era que eh, dentro de esos tres reinos, ahí es y ahí es donde sacan los productos por los cuales nos están hablando, los productos de DHN, ¿De era la de eso. XM, eso. era ¿De la pregunta. Sí, reino vegetal, claro, es, es un vegetal realmente. Es que claro, no, es un hongo, es un, es un vegetal, obvio. Sí, sí. Sí. Hay otro producto que es, es, es animal, pero se transforma en vegetal, porque se muere y sale un hongo. Porque hay animales que cuando se mueren se convierten en un hongo, que tiene propiedades medicinales. Es un animal que se convierte en vegetal, por ejemplo, que es el córdiceps. Mira, os voy a contar la historia del córdice, que es muy bonita. En el Tíbet.. Hace bueno, muchos años había una raza de guerreros que tenían más fuerza que todos los demás y no sabían por qué. Y descubrieron que ellos observaron que había una zona del campo donde los rebaños de las cabras eran mucho más fuertes, vivían más años y tenían eh, hijos, cachorros, no sé cómo le llamáis a los animales cuando tienen descendencia, eh, muchos años después. Entonces, vieron que esos animales comían ese hongo que estaba en el suelo, y ellos empezaron a tomar y empezaron a estar cada vez más fuertes y más fuertes. De ahí es donde se descubrió que este hongo, el córdices, que es otro oh, que ahora aquí no tengo, que tiene esas propiedades, ¿no? Está además comprobado científicamente, médicamente, hay muchos estudios médicos que dicen que esto esto es totalmente natural. Y bueno, vamos, que yo llevo ocho años en la empresa y lleva 30 años en el mercado. ¿Más preguntas? Muchas claro. gracias tío, muchas gracias. Este vídeo, digo, luego si queréis estará en YouTube. Yo lo subiré y os mandaré el link para que podáis escuchar otra vez y podéis verlo. Claro. Y pues a volver a, a marcar preguntas. Si tenéis preguntas sobre lo que él ha dicho, ¿no? Tengo una pregunta. Sí, por favor. Dígame. Sí, uh, en los productos como Ganoderma, que es un producto bien famoso entre todos, porque yo lo he consumido. ¿no? Fue a través del pues, doctor Lee, de malaciano y se ha descubierto un, una experiencia de un producto. Entonces, después de Ganoderma, cuando miro espirulina, está en base a algo como hierba. Por eso pregunto, después de, de la experiencia del doctor, el, al descubrir un producto a través de una teta, ¿y cómo ha ido progresando hasta otros productos diferentes que han ido saliendo a través de qué experiencia? Porque solo Uh, uno experimentar a través de una teta y por eso el Ganoderma sobresale pero cuando miro la turbina y otro y otro y otro que no por mencionar todos los nombres sí. entonces cómo ha ido evolucionando la experiencia a través de otros productos Qué pregunta más interesante, Amor, tío. Claro. Eso, sí. Estoy pensando y pensando. Pero cuando piensas mucho tienes preguntas interesantes. Te voy a explicar. Mira, es una pregunta muy buena. el eh, Doctor Lin, cuando empezó con la empresa, empezó con cápsulas de RG, GL y café. Negro. Café negro que estaba cerrado. Pero luego la empresa ha ido creciendo y él empezó a buscar... Otras hierbas, otras plantas, otras cosas que ayudarían a la salud. Y, por ejemplo, descubrió el córdices y empezó a trabajar con el córdices. Luego descubrió en el Perú, pues como en Perú empezó a vender muchos productos, él fue a Perú y vio qué cosas usaban en Perú para sanar a las personas y descubrió la maca. Entonces, cogió la maca y la introdució en los cafés. También tenemos maca. Luego, sin embargo, descubrió que la espirulina era el alimento, según la ONU, y según la, la, la NASA, los astronautas llevaban la espirulina y él descubrió que era una alga que él podía producir también de forma orgánica. Entonces ha ido haciendo una serie de productos, por ejemplo hay otra, que se llama Andrographis paniculata, que de eso no hemos salvado todavía, que es una hoja que es muy típica en la India. Entonces, él que ha hecho, ha ido seleccionando aquellas plantas, aquellas hierbas más fuertes, más potentes, para ir ofreciéndolos en su empresa. Por eso tenemos muchos productos. Obviamente, el producto mejor de todos es el ganoderma y luego para el pulmón, riñón, la sexualidad es el córdices y luego para todo normalmente suele ser la espirulina para mejorar tu salud. Porque la espirulina es bueno para el riñón, es bueno para el cansancio, para el pelo, las uñas, para las hormonas, para la tiroides y para muchas otras cosas. Sin embargo, la espirulina no puede tomar a una persona que tiene gastritis. Claro, yo tengo ocho años con estos productos y tengo mucha experiencia. Aparte, pero no hace falta que sepáis todo. Vosotros cuando tengáis alguna duda, ponéis en el chat o me preguntáis a mí y yo os respondo. Y ese mismo audio que os mando, se lo podéis mandar a esa persona. ¿Para qué? Para que me escuche a mí y no tengas tú que memorizar todo y tener que explicárselo. Por eso me gusta mandar audios. Esa es un poquito la historia de DXN, ¿no? Y cada vez Ahora, por ejemplo, la introducción vayas de Goji que Bueno, yo la verdad es que las vallas de Goyi serán muy buenas, pero no le doy tanta importancia. ¿Por qué? Porque así como te digo lo bueno, también te digo lo que no es tan bueno, porque las la vallas de y se venden en todos los sitios. O sea, a mí me gustan más productos exclusivos, productos que además de ser exclusivos, que tengan una calidad excepcional. Por ejemplo, el Ganoderma se vende en muchas otras empresas, pero no tiene la calidad que tiene la nuestra. voy a contar una, una, una anécdota. El doctor Lin estuvo para investigar el efecto del, del Ganoderma, que hay más de 60 especies de Ganoderma. Hay 60 tipos diferentes de Ganoderma, como la papa, hay más de 250 diferentes tipos de papa. Todo el mundo sabe. En, en, en África mismo igual tenéis 30, 40 diferentes tipos de papa, algún tipo de yuca diferente. Bueno, pues en Ganoderma hay más de 60, 70 especies. Sin embargo, solamente seis son las que tienen propiedades medicinales. Y él hizo un experimento con gallinas. Eh, metió en diferentes corrales diferentes gallinas y les daba a cada una un tipo de tipo diferente de ganoderma y descubrió que cuando consumían ciertos tipos de ganoderma las gallinas empezaban a volar las gallinas que no tenían huevos ponían huevos y, y eran mucho más grandes y mucho más fuertes tengo un tengo una experiencia hasta con un perro eh, aquí en una ciudad cerca de mí en pamplona un cliente me dijo que su perro le habían dado tres días de vida se iba a morir tenía un cáncer muy grande tenía tumores en todo el cuerpo y no comía, estaba todo el día tumbado y le dijeron que se iba a morir en tres días. Le dimos ganoderma y al día siguiente empezó a caminar, empezó a mover el rabo, empezó a comer y ha vuelto un año más. Un año en un perro es un montón de tiempo de un humano, son siete años más. Es decir, hay veces que hemos visto verdaderos milagros, pero esto es, esto es un milagro. Dios ha hecho muchos milagros y este es uno de ellos. Entonces esto está para ayudar a las personas y obviamente también. Ganar dinero, porque hay que pagar las facturas y es bueno ganar dinero, ¿no? Si haces un bien a los demás. Creo que he respondido demasiado, porque a veces me gusta sí, hablar. Sí. Muchas cosas. Muy sí, bien. Sí, sí, esto está bien. Pues la información está bien. Muchas gracias, Teo de verdad Muchísimas gracias. Eh, ¿Quién más tiene pregunta? O, o ya tienes has tenido respuesta. También añadiría que, bueno, de los productos, ¿no? Es como. Como cuando cocinamos, cuando cocinamos, pues en todos los alimentos ponemos sal, bueno, casi en todos, ¿no? La sal no puede faltar, por lo que, por ejemplo, el Ganoderma lo tenemos en café, lo tenemos en cacao, lo tenemos en té, de tal forma que es muy importante. O sea, por eso es, es una forma inteligente de pensar por, también. Lo, lo pones podéis ponerlo eh, polvo de Ganoderma directamente en la comida después de cocinar, estar eh, directamente en una cucharada de Ganoderma ahí directamente, o sea, o, o por ejemplo, el aceite de coco, pues estarlo directamente en el café de la mañana, o sea, sí son muchas muchísimas formas de usar algo que es muy importante, ¿no? Una cosa, mira, eh, yo creo que a Mancio le encanta leer, ¿verdad? <risa> por la sí, forma de sí. se, se ve que es una persona que ha leído mucho no mira este libro eh, yo creo que allí en áfrica también amazon puede enviar libros digo yo no no sé si funciona o no funciona Supongo. este libro sí. habla de cómo cura la espirulina este libro no lo ha escrito de xn este libro no lo ha escrito una persona que vende espirulina lees este libro y te quedas sorprendidísimo ¿eh? yo sí que te mando una foto igual hasta la puedo encontrar en pdc ¿eh? De, a mí me gusta leer, yo leo muchísimo, porque me gusta saber. Porque cuanto más sabemos, más podemos ayudar y mejor podemos ayudar. Simplemente ¿Vale. quería vale. Bueno, si ¿sí tenéis alguna pregunta más. Eh, señora ¿No? No, no, no, no. Hola, ¿cuál es tu nombre? Pero no es que os, siempre os pregunte porque. ¿sí? en aquel día yo me quedé con la curiosidad de querer saber la abreviatura de DXN, ¿no? Eh, la empresa y dijiste que iba a explicar a ¿Sí? te lo digo ahora mismo déjame que, que lo busque porque no me acuerdo exactamente sé que tiene eh, un significado con tres palabras chinas Una bueno, espérate que te lo busco, espérate que te lo busco porque ahora mismo no me acuerdo te lo busco de memoria de acuerdo es palabra en chino que se llama que tiene aquí está sí. que significa en chino confianza, confianza. moralidad confianza y moralidad ¿Es ese es el significado y luego el color rojo, el signo, eh, el color rojo, mira, os voy a ya. El, el signo rojo. El, signo, ah. ¿no? el color rojo significa, a ver dónde está. Compañía sí. de, de, de, de nivel internacional, como de todo el mundo, porque tú puedes tener un negocio en todo el mundo, el color verde simboliza que hay que mantener un buen estado de salud por eso tienes tres cactus que están creciendo eso es y el, y el color azul de las letras simboliza una empresa en crecimiento internacional y un crecimiento grande sí, integridad honestidad y confianza sí, ese es el significado de la palabra daxen eh, fijaros yo os voy a decir una como testimonio no yo he estado trabajando con muchas empresas eh, siempre me ha ido bien Ninguna, he tenido una red como aquí tan grande y tan tan sólida y tan duradera, pero las empresas americanas, por ejemplo, eh, son, no, son, no son honestas, solo eres un número, no les importan las personas, he trabajado con varias, he, trabajado con, he estado en Estados Unidos varias veces y sé de lo que hablo, he conocido incluso a algún presidente eh, y ya nunca más voy a trabajar con una empresa americana. Esta empresa, al ser asiática, tiene una filosofía totalmente diferente. Sabéis que la filosofía asiática es diferente, pero absolutamente. Y la europea, aunque yo sea europeo, occidental, eh, también eh, no es tan importante la persona. Aquí también lo único que importa es el dinero, no importa la persona. Por eso me gustó mucho esta empresa, ¿no? porque lo más importante es el producto, es la salud y son las personas. Y esto es lo que os te puedo decir de lo que significa TXN. Sí. Que como resumió la gloria como la honestidad, ¿no? Eso es. Fíjate, sí. mira, hay, hay un muchas detalle. Gracias. Perdona. Sí. En muchas empresas, si tú, por ejemplo, no consumes todos los meses una cantidad mínima, pierdes el rango, pierdes incluso la posición. En esta compañía no pasa eso. Hay personas que se afilian, compran una vez al año y de repente su red crece y está ahí para ellos. Empiezan a consumir y pueden empezar a comprar comisiones con el rango que tenían. Esto es lo más importante, porque es que yo estaba en empresas en las cuales si tú no comprabas to Herbalife, todo el mundo conoce. Yo creo que hasta en África conocen Herbalife. Vamos. Sí, está también en Guinea Ecuatorial. Si conocéis gente de Herbalife. Cuando tienen un volumen muy grande de ventas, y son, por ejemplo, supervisores, tienen que hacer, por ejemplo, en Europa por lo menos, tienen que hacer compras de 6.000 euros. Si ellos quieren cobrar 6.000 euros de comisiones porque ya están ganando, tienen que comprar 3.000 euros de productos, si no, no tienen derecho a cobrar 6.000. Entonces, ¿qué pasa? Compran 6.000 euros para poder, no, 3.000 para cobrar 6.000. Es decir, aquí tengas el rango que tengas, tengas el volumen que tengas, la cantidad mínima siempre es la misma. Y si no compras, no te van a castigar, ni te van a quitar, ni te van a hacer el rango más pequeño, esas cosas no pasan aquí. Y si alguien te supera por debajo, no pasa nada tampoco, tú también ganas de él, aunque él gane más. Es decir, es una empresa totalmente diferente, la filosofía no tiene nada que ver. Y luego está funcionando mucho en países pobres. Latinoamérica es donde más ha crecido, India, Pakistán, Turquía son los países donde más crece. Porque al final las personas ven resultados y puedes ir vendiendo sobrecitos y poco a poco vas creciendo. En Europa, por ejemplo, la gente no, no valora las cosas naturales. Por eso eh, hemos, estamos trabajando con personas de países donde sí valoráis las, las cosas naturales. Y ya me callo. Sí. Muchas gracias, tío, por, por, por toda esta explicación, por toda esa información. ¿sí? Cada vez se aprende una cosa nueva. De verdad. Muchas gracias. Así que, eh, pues, que pienso que a veces apuntaron bastante, ¿no? Y, ya, y además, bueno, creo que hemos dejado lo, las reuniones los lunes y los jueves, ¿no? Ya no son los miércoles y, y viernes, sino lunes y jueves, porque el otro día decían que, bueno, les parecía bien y van a, bueno, bueno, me, me preguntaron si podríamos cambiar eh, los días de reuniones. Dije, bueno, que se reúnan entre ellos y que, pues, entre todos, miremos qué días son favorables, ¿no? O sea, que lo dejemos, a, lo dejamos ahora los lunes y jueves a la misma hora, hora de línea, a las seis de la tarde, hora nuestra a las siete de la tarde. Sí. Muy bien. Bueno, yo os voy a dejar porque tengo otra reunión. Muy bien. Gusta? me decís ahora, si no, nos vemos otro día. Así no, ¿no? que más preguntas no tenéis, ¿no? Ya hay pregunta. Una pregunta Pues adelante, por favor. y sí, por favor. Sí, mi nombre es José Felipe Uno. Soy nuevo. Yo. Y sí. Quiero saber, nosotros vamos a tener las sesiones... Como consumidores de, para presentar el producto a los demás, de, para que tengan confianza, para aprender, porque muchas de nosotros no somos entendidos en la medicina. Quiero saber cuál es nuestro objetivo, como formar parte del proyecto para nuestro país, nuestro beneficio, o como para ser consumidor. Bien, muy buena pregunta. Mira, como pues estamos viendo. Esto mismo estuvimos hablando Teresa y yo, ¿no? Estamos viendo que ya empieza a haber un crecimiento, ya empecéis a ser muchos. Eh, obviamente de esos muchos irán destacando unos que querrán hacer el negocio porque tienen mentalidad de emprendedor. Otros, sí, pues no, ¿sí? quieren ser solo consumidores, no hay ningún problema. Todos tienen el derecho de ser socios solo por consumir. Ya está. Y te compras con descuento y ya está, no hay ningún problema. El que quiera convertir esto en una carrera empresarial obviamente iremos haciendo formaciones. Si es cierto que, por, eh, por ejemplo, en mi canal de YouTube tengo 700 vídeos donde explico todo, porque al final es muy difícil explicar todo una y otra vez, una y otra vez. Por ejemplo, si tú mañana me escribes por WhatsApp o pones en el grupo ¿qué diferencia hay entre el RG y el GL? ¿O qué estudios científicos hay en, con el Ganoderma? ¿O para qué sirve el Ganoderma? ¿O cómo se puedo ganar mil dólares en DXN? Yo te mando un vídeo, tú lo ves en YouTube, en el teléfono, o en una tablet o de escuelas, y eso te va a quitar el 90% de dudas. El otro 10% me lo puedes preguntar a mí o se lo puedes preguntar a Tele. Y de esa manera poco a poco te irás formando. No es necesario estar formado. Es bueno que sepas y poco a poco vayas aprendiendo. Por ejemplo, tenemos ahí a Amancio. Mancio sabe mucho más que todos vosotros porque lleva unos días más y ha usado los productos. Es decir, cada día que tú escuches una formación o veas un vídeo, sabrás un poquito más que el día anterior. Y poco a poco vas hablando con las personas y poco a poco vas aprendiendo. No tienes que obsesionarte en decir, no, tengo que saber todo para hacer, ¿no? Yo tengo personas en mi red que no saben ni leer, simplemente saben que este café es bueno, que ayuda a la salud, que es el mejor, y hablan con todo el mundo y van afiliando, y van afiliando, y van afiliando, y van haciendo red, ¿no? Y cuando no sepáis algo, preguntad, y os mandaremos un vídeo, os mandaremos un audio, que así irás aprendiendo. No sé si me, me hago entender. Vale, gracias. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Vale, entonces, eh, bueno, era la pregunta, la última pregunta, ¿no? Porque, eh, bueno, vamos a dejar, vamos a terminar la reunión de hoy. Entonces, eh, nos quedamos, hemos dicho que para pedidos o también preguntas cómo empezar o si aún no lo tenéis claro, entonces podemos escribirnos, ¿no? Y ya... Y también cómo hay que afiliar a las personas, también eso lo tenéis que saber ya a, a poder afiliar a las personas que recomendáis, ¿no? Y también, um, bueno, lo que voy a hacer es hacer unos cortos vídeos, enseñaros cómo afiliar a las personas, también enseñarlo a Armancio y él os enseña y así sucesivamente, o pues miramos ahí también qué posibilidades hay con uh, conexión al Internet, ¿no? Sí, ¿puede haber espacio para una última pregunta? Vale, por favor. <ríe> eh, como la gente, las personas enfermas, ellas prestan atención cuando se habla de productos que pueden sanarse, sanar su situación. Entonces, hay otra gente que dice, yo no estoy enfermo, no tengo ningún dolor, ningún problema en mi cuerpo, entonces, ¿cómo hablaríamos con esa gente? Porque yo estoy observando, algo. yo trabajo eh, en aire libre, un campo libre que el sol pega en mi cuerpo. Pero yo veo mucha diferencia antes de, de tomar los productos, cómo estaba mi piel y cómo los productos hasta guardan incluso mi piel, a pesar del sol que pega en mi cuerpo, con la con el calor de la máquina y las vibraciones. Esto no afecta mi mi cuerpo, entonces, ¿cómo hablaríamos con esa gente? Porque la gente que tiene preocupaciones o algún pariente que se preocupa por él, por enfermedad por la salud, pueden venir corriendo muy fuerte, pero contra la gente que tiene una buena salud, quizás no prestaría mucha atención. ¿Cómo les atenderíamos? Mira, fácil. Eh, Va a haber personas que, aunque estén muriéndose de dolor, nunca te escucharán me ha pasado a mí en mi familia no importa olvídate de ellos ellos han decidido no querer saber nada luego habrá otro grupo de personas que yo soy un grupo del cual no tengo enfermedad no tengo dolor no tengo cansancio siempre he hecho pesas siempre me he hecho cuidado eh, me ha gustado alimentarme bien pero tengo miedo de estar enfermo de morirme joven y quiero vivir muchos años claro yo soy el grupo de los que tienen miedo de estar enfermos entonces yo para prevenir consumo de los productos en grandes cantidades, ¿no? Ahora bien, ese es el segundo grupo. Luego está el tercer grupo, es decir, los que quieren prevenir, los que no quieren saber nada, no importa, aún estando enfermos, es su problema. Y luego los que quieren hacer negocio. Hay personas que son emprendedores. Cualquier emprendedor, si tú le explicas que tiene, que puede ser socio de una farmacéutica, Puede tener clientes en 180 países no necesita tener un stock de productos, no necesita el camioneta, no necesita el local, no necesita empleados, no necesita administrador, no necesita nadie que lleve los paquetes, no necesita empresa de transporte, no necesita nada y no necesita un laboratorio, no necesita nada porque la empresa lo hace todo. Es decir, mi empresa de XN paga a los, sus empleados para que atiendan a mis clientes en Perú, en Bolivia, en México, en diferentes países el emprendedor que ve eso ve como una gran oportunidad porque es una gran oportunidad empiezas poco a poco y poco a poco vas creciendo y vas aprendiendo solo tienes que estudiar un poquito y hablar con las personas y hablar de café saludable chocolate saludable té saludable y de cápsulas que mejoran la salud entonces nunca vais a ser capaces nadie de que todo el mundo esté interesado no importa hay muchas personas los enfermos es un grupo bueno pero los emprendedores es un grupo mejor porque el emprendedor va a hacer que muchas personas quieran conocer el producto y va a ayudar a muchas más personas. Yo lo plantearía de esa manera. Muy bien. Sí, muy muchas bien. gracias. Sí, muchísimas gracias, tío. Entonces, ya tenéis la respuesta. Pienso que lo que he dicho tú ahora ya, ya es más que una, un resumen de cómo empezar a hacer el negocio, ya sea ayudar, que recomendar, que consumir. No. Pero tenemos para cualquiera pregunta. Entonces los hay que aún no he puesto en el grupo de WhatsApp. Ahí en este grupo, ahí hay que hay que poner también. Podéis poner todas las preguntas que queréis, porque ahí está tío. Y ahí está también nuestro otro líder, que es Luis. O sea que algún otro día le vais a conocer también. O sea que es un grupo también. Eh, tenemos también ahí un médico. O sea que es pues, bastante gente que pueden ayudar y dar respuestas a vuestras preguntas, ¿no? Muy bien. Bueno, Muy bien. un abrazo a todos. Quiero ir a África en enero o febrero a ver si tenemos 100 personas que consumen y montamos una fiesta preciosa y os digo lo que le dije hace poco a otras personas. Quiero probar cazar un cocodrilo y comérmelo. Es una de mis obsesiones. Como dice que hay los cocodrilos, yo quiero probarlo. Así que sin más, me despido. Un saludo. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Teo. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hay una pregunta aquí, Tere. Sí, por favor. Sí, por favor. Teo vale, tiene una pregunta. Sí, sí, sí. sí. una pregunta. Mi nombre es de clama, que tiene eh, quiero examinarles una pregunta, como según la información que yo ya he recibido so, sobre los productos naturales de XN, yo, una como yo, yo he ido informando a, a la gente y la gente que están interesados me preguntan cómo están estos productos, cuáles, o sea, cuánto lo venden, si es eh, el precio más alto, o más bajo porque hay algunos que necesitan productos iguales así por eso quería consultarme vale bueno hay precios hay dos precios aquí de los productos no precio al público y otro precio para los los asociados no por ah. eso por, por eso tiene la ventaja de registrarse o ser afiliado para comprar a menos precio y bueno también a través de que Mientras uno consume los productos, como ha dicho Teo, pues la, la empresa de XN se lo paga, ¿no? Y además se recomienda también le paga de XN. Sí, hay dos precios, hay dos precios, ¿no? Pero claro, también se, bueno, es una forma de ayudar, digamos, bueno, si mi hijo quiere un producto, ya yo, yo se lo compro y se lo regalo o él lo compra de mí y ya lo compra a uh, como si fuera como lo he comprado yo no. Con descuento. Vale, eso es lo que estaba preguntando porque hay una ahí que necesita. Es uno de esos productos. Sí, por ejemplo, bueno, también puede haber uh, puede haber casos que una persona no tiene, bueno, no quiere afiliarse, no? Pero si sí quiere hacer un pedido, no pasa nada, entonces. Ya le, ya le, tú ya le haces pedido, no, tú ya tú ya haces pedido, ya te, ya se tiene, se tiene registra, no, tú te afilias y a través de ti las personas que no quieren registrarse, ya reciben productos a través de ti. Sí. Me entiendes, no? Uh -huh. que tú haces, sí, que tú harías sus pedidos. Harías pedidos para ellos, ¿no? Claro. Y sí, claro. y ellos te pagan, claro. Uh -huh. sí. Y Pero lo de los pedidos, bien. sí, eh, los precios ahí ya un un claro una un listado, ¿no? De los precios, con, digamos, también con los casos que tiene la persona. O sea que esto ya está. Aunque claro, los cambios de, de euro a franco cefa siempre cambian, pero uh, no hay gran, gran cambio, no hay. Es algo de centavos. Uh -huh. Sí. Muy bien. ¿Tenés alguna pregunta más. No, solo hay nuevos aquí que... Quiere presentarse. Ah, muy bien. ¿No? Sí, sí, por favor. Yo me llamo David e. y soy nuevo mm. en el grupo y sobre todo no conozco cuántas enfermedades pura de XM. Bueno, um, <ríe> sí, siempre dio y voy a volver a decir como dice. Eh, doctor Lin, que es el, el fundador ¿no? de DXN, dice que él no cura enfermedad, no cura cáncer, o sea que no trata cáncer ni al SIDA ni a, a enfermedades, sino que trata al cuerpo, porque el cuerpo es el que sufre dolor, entonces cuando lo pone en buena en buen estado, entonces ya ninguna enfermedad tiene acceso al cuerpo, o sea que Ganoderma, y ganoderma es para cualquier para cualquier caso de que, que se refiere a, a malestar del cuerpo no Danoderma sí. vale soy nuevo y me llamo Santiago me llama soy nuevo por por, por el momento tengo ¿no? una vale hola muy buenas, vale. muy buenas. encantada sí. Sí, encantada. Sí, como he dicho, bueno, um, y también como te ha dicho, bueno, hay diferentes grupos, los hay que están enfermos, quieren, pues, quieren productos para mejorar su estado de salud. Y otros que quieren ser emprendedores, como él ha explicado también, pues entonces de ahí, pues hay que, quien quiere hacer negocio y también, claro, quiere mantener su estado, su buen estado de salud, pues puede consumir los productos. Entonces también afiliarse para empezar a ganar dinero, a recomendar a otras personas, a llevar esa información a los países vecinos, en el país mismo. O sea que no, no, esto no tiene, no tiene límite, no tiene frontera, ya sea que estáis ahí, como yo estoy aquí en Berlín, podéis comunicaros con cualquiera parte, por, con una persona de, en cualquiera parte del mundo, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, buenas tardes, una vez más. Eh, Hola, eh, mi no buenas. Mi, mi nombre es Hilario, ¿Sí? en su día de la final, me el proyecto, creo que la veremos también. ¿no? Y me Que Mi nombre ah, es sí. Hilario. Sí, sí, sí. Sí, pero de acuerdo que estuvimos también uh, uh, correspondiendo a través de uh, por vía WhatsApp, ¿no? Hilario. Sí. Sí. Uh -huh. Sí, entonces, bueno, para, comernos hemos dicho, cualquier pregunta, pienso que te he puesto en el grupo de WhatsApp ahí. Cualquier pregunta que tengáis hay que ponerlo ahí. ¿Cómo se hace tal? ¿Cómo se hace lo otro? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo me afilio? ¿Lo de afiliarse? Como he dicho, pues uh, por eso también tenéis, estáis ahí, tenéis este medio de comunicación donde estáis ahí, este wifi que tenéis ahí os sirve, digamos, para los que no tienen posibilidad para conectarse a Internet, pues os reunís ahí un día, me decís, pues queremos afiliar a las personas, queremos registrar a las personas, entonces nos conectamos y empezamos a registrar a las personas de XN de los que están interesados para ya sea para digamos para comprar que para ser uh, para hacer negocio no también sí uh -huh. Uh -huh. Hola, buenas. Y me llamo Gabriel, es mi hermano. Soy novato. De momento no tengo ninguna pregunta, pero para hacer tengo una enferma en casa. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Mi nombre es Láfaro y sí, pero... mi, pregunta era, mi pregunta es si podría hacer contacto desde aquí o, o, o, como para estar conectado con ustedes personalmente, en caso de que no tenga tiempo de estar llegando aquí todos, todos los días. Claro, como también te ha dicho, pues aquí en el en el grupo por eso tenemos el grupo de WhatsApp para cualquiera pregunta que uno tenga o así me escribís no hay problema sí para cualquier pues cualquier momento me puedes escribir por WhatsApp y yo os respondo si ¿sí? no hay esto no hay problema por eso tenemos estos medios para para simplificar eh, pues eh, el tiempo pues eh, la pérdida de tiempo no Bien. Yeah. Ok. ¿Sí? Ya. Yeah. Ya. Yeah. ¿Más cosas? Sí, yeah. hasta la próxima reunión. Bueno. Bien, en, sí, entonces, como hemos, bueno, hemos quedado que vais a mirar quién quiere hacer pedido y también vamos a mirar que los que tienen deseo de, de emprenderse con XN, entonces uh, afiliaros, ¿no? Hemos escuchado ahora que hay una señora que va a viajar al final de este mes y puede llevar, podemos organizarnos ya desde es, esta semana. Yo quisiera que lo tengamos claro. Si alguien quiere hacer pedido, porque yo también voy a hacer mi pedido desde Madrid a través de esta señora, ¿sí? Para que lleguen los productos ahí. Es una muchísima ventaja que podemos o, o, o una oportunidad que podemos utilizar, ¿no? Sí, está bien. Sí. Muy bien, muy bien. Como te hablaron hablado, pues, muestras de café pues, se puede tener. Porque cuando uno, cuando vais, pregunta, bueno digamos, si tenés contacto con los hoteles o restaurantes, preguntar a estas personas si quieren, uh, si les gustaría probar otra marca de café o más otra marca de cacao, porque cacao o café de xn como he puesto ahí en el grupo, es no es cualquier producto, sino que es un es un, un, un alimento, es superalimento. Porque el café sí, claro. con el extracto de ganaderma es mucho más que un café simple, ¿no? Y el cacao también. O sea que, por ejemplo, puedes pedir, hacer pedido de café y cacao y se, así se puede empezar con estos dos productos. Doña Teresa. Sí. ¿Te sí, Domingo. Ah, sí. Como ya tenemos la asistencia aquí. Sí tenemos que hacer ya la gente ya puede empezar de firmar no para claro que tenemos. sí Ojo. sí sí porque lo sí, la, la es una buena organización para vosotros bueno pues rellenar esa asistencia cada vez que tiene reunión no con la fecha así ya sabéis o sirve de es muy bueno muy bueno pues rellenar esa hoja de asistencia uh -huh. sí Sí, okay. Okay, solamente eso. Solo muy que bien, quería... muy bien. Y así Oye. ya pronto vamos a vernos en persona. <ríe> sí. muy bien. Así que, pues, nos despedimos y ya vamos, nos quedamos pues, por vía de WhatsApp, ¿No? Cualquier pregunta que tengáis, bueno, miráis cuando podemos hacer afiliaciones, los que quieren afiliarse a DXN y Merefix, ¿Vale? Okay. ok muy bien vale feliz tarde y muchísimas gracias muchísimas gracias bendiciones okay. Okay. Okay.